a partir, por ejemplo, de, eh, pues recordarán tristemente algunos, eh, algunas eh, situaciones que han pasado, por ejemplo, en Estados Unidos en los últimos años. Bueno, eh, en algunos lugares esto se expresa de una manera más cruda que en otra, pero eso no significa que el racismo no exista, incluso ahí donde eh, aparentemente eh, hay una coexistencia o una convivencia eh, más armónica entre personas que...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 pero con una gran fuerza política que además permea en, en, en la vida social, en el imaginario social, es decir, está presente en nuestras relaciones sociales. Eh, hay mucho debate y mucha tela de dónde cortar, es un tema muy complejo en el cual podríamos profundizar muchísimo. Yo espero que con estas ideas que ya hemos abordado un poco sobre el tema del racismo, pudiera ser, digamos, suficiente como para tener una perspectiva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 toneladas de libros escritas. El tema del poder es un tema muy discutido, muy debatido, o Se tiene muchos enfoques, muchas perspectivas desde donde se puede abordar. Yo quisiera eh, hacer un abordaje muy específico. Muchas veces cuando hablamos del poder siempre lo asociamos a lo negativo, ¿no? siempre lo asociamos a su dimensión negativa, ¿no? estamos en contra del poder. Pero también el poder tiene una dimensión positiva. Cuando un movimiento triunfa, ¿no? cuando un movimiento social triunfa,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 El poder que es más, más difícil de romper, el poder que es el más difícil de transformar, es el poder hegemónico. Porque cuando la gente está no convencida de que lo que me están pidiendo que haga es lo que debería de hacer, es decir, cuando estoy inconforme, cuando no quiero hacer lo que se me exige que haga, eh, es más fácil que estalle una rebelión. Pero ¿qué pasa cuando los dominados están contentos con la dominación? Es decir, cuando hay hegemonía.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 o a ese capital que nos domina, sino también a la sociedad que tiene el consenso y que además ve con buenos ojos la dominación. Eh, y bueno, el otro concepto tiene que ver precisamente con la idea de Estado. La confusión mayor que regularmente existe es cuando eh, confundimos al gobierno con el Estado. Un gobierno en particular, eh, un grupo que en ese momento está en el poder, pretende tener el control del Estado.